lo que ha causado euforia en los urbanos, pero hasta mamá me dijo, me dijo ¿quién es el alfa de esta manera? <risa> <risa> es tan duro que está la nueva canción del alfa con... Lil Pong. Lil es en inglés. En inglés, leo. Una vaina... Sí. Es como origen colombiano, muchachos. Mexicano. En sí, en mexicano, sí, mexicano. Lil Pong, que canta en inglés y el alfa sí. lo trajo. Nueva canción del alfa es un huevo. Okay. Como dice eh, eh, toda la fruta, el eh, abatido. <risa> o es un hit, como dijo la Bellanidis. Okay. Un hitbo. Hit. A ver si tiene la canción. Ah, no, no, espérate, no. no. No la ponga. No No No No la ponga. No la ponga. No la ponga. No la No No la ponga. No No la Atención, No Atención, Renier, No Renier No que No la ponga. No No No te te te No que No Y No Sí, esa, esa, esa palabra maldicha, señores. Pero la canción la canción tiene un buen ritmo. Coronado, Now se llama. Now, now, está bien, la canción tiene un buen ritmo. No es un huevo como la de KDV, porque para mí la de KDV fue un huevo. Esa sí fue De nuevo. dinosaurio. Sí, porque no... Debió cantar en inglés como cantó el hijo. Mira ahí que el tipo cantó en inglés sí, sin sí, en sí. O sea que la canción está bien. Sí, yo es creo que, tú... que crazy se desesperó no, no, deja no, que la canción pase. no no tú sabes que tú nunca has querido saber mucho del alfa que yo no quería saber del alfa no no no que nunca, pero que el alfa no, es decir, yo los videos donde hemos armado discusiones que tú dices que el alfa no no me hables del alfa yo por lo que favor. dije fue que la canción pan con salami de ely cardy debió de hacer, de hacer debió de tener una connotación más grande o sea, independientemente que se buscara su chelo por ahí con esa canción. O sea, la canción no pegó, o sea, no llegó al público es que eso como, no es una canción. como la gente esperaba. Como que yo había yo preparado... El, poner, para inglés. mí el error fue de ella... Ponerla en español. Y que pan con salami también. Eso sí, como que te no, estoy diciendo. Quiso, en inglés. Se quiso tirar como muy humilde. Pero esta no. Esta no. El, el tipo canta en inglés. Dice dos o tres cositas en español, pero el tipo canta en inglés. Mira. Esta sí puede ser que se sea yo, mundial. Mira, en 19 horas lleva un millón... 400,000. Sí, porque para de mí... View. De, view. de view. En 19 que no tiene las 24 horas todavía. Comentario en YouTube, 14,391. Comentario nada más. Creo que ese es el tema de diciembre. Ese. Sí. De diciembre, no. hay cuidado. Sin sí, más. Cosas que a veces uno tiene que esperar. Yo creo que crazy se pero Sí, sí, ¿Tú? sí. Está bien que no, tú... oye, El, arti se ve muy el artista urbano... En Manuel Herrera Batista, que da mayor sabía ese nombre. ¿Quién? ¿Quién se llama Manuel Herrera Batista? ¿Pero quién el Alfa. ¿El Alfa? ¿Es para ¿El Alfa? En no, el eh, no, estamos medio enemigos porque... <coughs> Pero o sea, él es de lo mío. Conocido como el Alfa y el estadounidense de origen colombiano. Eh. Colombiano. Colombiano, sí. Gassi García, alias Lil Lipum, publicaron este miércoles su video Coronado Now. Con pocas horas de su publicación, el audiovisual llevaba... 450 sí, mil no no un palo la canción va a ser un palo yo creo que va Oye, a ser la canción de en diciembre en la plataforma de YouTube pero creo que crisis de, se de, ¿de dónde de dónde sí pero o sea que tiene que tirar el, tú", como Señores, como el si, cuerpo si eso era pero <risa> de Estados Unidos jalan el alfa es ¿eh? porque el tipo está haciendo no su trabajo o sea el, no el, el alfa que darle que... su banda sí. Este muchacho, este aunque moderno. Neto es fanático número uno y vaina, no, no, pero el está alfa, pegado, está él, él sabe trabajar, él sabe mercadearse bien. Creo que el alfa sabe mercadearse bien y eso creo que es lo sí, importante. El, está... Es lo importante. A vez, bla. Eh, vamos a una pausa cuando retornemos. Tenemos cine hoy. Tenemos un invitado eh, de, la, de la iglesia. Tengo que el nombre se me fue. <ríe> El cuerpo de Cristo. Dios, ¿Cómo? De, de, ¿De la iglesia tú? Sí, de mi esposa, mi esposa visita. ¿Eh? En la que mi esposa visita y yo la acompaño. Ah, oh, que tú la acompañas. Siempre. Un hombre que apoyó una fiesta de Jefe. De, de no. <ríe> ¿Cómo? Yo no sabía. Atención, pastor. <ríe> Atención. Ha que, que, vean el que vean el video donde yo ha di ha mi opinión. el capítulo. Ese hombre me iba a dar golpe ayer porque Jefe <risa> no. y Lucifer. No, no, no, no, no, no, no, no me no. hable de eso. No, yo no dije eso. Yo dije... Que cada quien Dios en este mío, país eh. tiene derecho de hacer lo que quiere en su vida. Yo sabía que tenía que ganar una. Yo no tengo que meterme en que usted hace su cosa. Que estaba bien hecho, usted no, dijo no, no, no, eso. La ley lo no permite. Eso fue lo que yo le dije. Vamos a la pausa. <risa>